¿Me puedo convertir en tu compañera? <risa> ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Pokébola! ¡Ah! ¡Si ¡Sí pudiste atraparlo! Eligió como su compañera. <risa>